Y ya estamos acá, estamos con él, nos vamos a ir a Entre Ríos porque voy a estar hablando con el coach Jorge Burnett en su espacio acá en el Magazine de Educación Financiera. Hoy me trae un tema más que interesante que es quiebre versus problema. Y yo quiero escuchar esto, ¿cuándo hay un quiebre, ¿Cuándo hay un problema, o si el quiebre y el problema se me enfrentan. Pero todas estas dudas las va a sanar él, el coach Jorge Bumé. Hola Jorge, ¿cómo va? Hola Karina, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Mix y ahora, bueno, muy contento. Ya es la segunda vez que estamos saliendo en vivo, así que este, perfeccionando también el sistema y, en, a través de Facebook, así que bueno, eh, muy feliz de estar hoy con vos. Bueno, muchas gracias. Y, y, y, y bueno, como dijiste vos, el tema este que es muy interesante, cuando podemos este, poder diferenciar lo que es un quiebre y lo que es un problema, ¿no? Te dejo para que vos me lo desarrolles, porque yo la verdad digo, ¿cuándo? ¿Cuándo es eh, el quiebre? Entonces es que hay un problema. Si yo tengo un quiebre, hay un problema. ¿Y cómo lo diferencio? ¿Es lo mismo o no, Jorge? Sí, bueno, esto es un poquito traer una mirada ontológica, nosotros como coach ontológico, ¿no es cierto?, eh, dar una vuelta de tuerca, como se dice a esto, de que, de, de que muchas veces pensamos que tenemos un problema en nuestra vida y lo vemos porque tenemos un problema con, con nuestra esposa o con nuestros hijos, o un problema en el trabajo, un problema eh, con nuestros familiares, no sé, con el amigo, con el vecino, y decimos siempre, que tenemos un problema. Y, y nosotros hemos sido educados, como hablamos mucho, ¿no es cierto?, de la educación, hemos sido educados que, cada, que para cada problema existe una solución. Ese es un, es un paradigma del problema, se llama, que para cada problema existe una solución. Entonces buscamos la fórmula para solucionarlo. Y realmente no está por ese lado, eso viene de, de ese paradigma, ¿no es cierto?, de buscar la la, la fórmula que solucione ese problema. Y en realidad nosotros queremos justamente mirar esa, esa mirada ontológica, de, trabajando desde el ser, trabajando en nosotros mismos, eh, y lo que para otros parece un problema, para nosotros es un quiebre. Y el quiebre es justamente eso, poder eh, darnos cuenta de que tenemos algo que nos molesta, algo a lo que queremos decirle basta algo que queremos que no ocurra más, o algo que sí queremos que ocurra y no está ocurriendo, este, entonces ese es un quiebre, y no es hasta que no hagamos consciente eso, y, y hasta que nosotros no podamos hacer consciente ese quiebre, el subconsciente está controlando nuestra vida, y nosotros le llamamos destino a eso, y no, es lo que me tocó y bueno, toda esta historia, ¿no es cierto? Entonces es muy muy importante poder este, determinar esos quiebres y tener una una mirada este, de, de, distinta, cambiando el observador que somos para poder solucionarlo. Y para que se entienda un poquito más, te voy a contar cómo cómo nos paramos nosotros ante un problema y cómo nos paramos cuando detectamos un quiebre. Entonces, cuando nosotros estamos en el problema, estamos enfocado en el problema. Eh, está afuera, está en el objeto, está en, el, en, en fuera de mí el, ese problema. Y eso me lleva a la queja, a la inacción, eh, a creer que no puedo, o que es difícil, me enoja, me frustra, me, me dispara un montón de, de emociones y de estados de ánimo que son realmente negativos, ¿no es cierto? Este, y muchas veces creemos que es el destino, que el destino está marcado y que es lo que me tocó y todas estas cosas que nos repetimos muchas veces eh, así un poco sin pensar, ¿no cierto? Y aceptando y resignándonos a vivir ese problema, porque no le encontramos la solución. Cuando nosotros nos paramos en el quiebre, eh, eh, eh, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que hay algo que está interrumpiendo la transparencia por la vida, o sea, que podamos ir... Eh, eh, bien, sin ningún tipo de inconvenientes, como está previsto, como debería ser. Y cuando eso no está aconteciendo, es donde producimos el quiebre y llega el momento que decimos basta. Eh, y esto nos invita a qué? Nos invita a pensar, a reflexionar el quiebre, ¿no es cierto? A reconocer qué es lo que está pasando. Eh, y por supuesto, a crear una motivación, una automotivación para que esto no vuelva a pasar o para que empiece a pasar eso que queremos. Y es, para, es nuestra responsabilidad. Nosotros nos comprometemos con ese quiebre. Nos comprometemos para lograr y hallar la, la solución. Ese estado ideal en el que queremos que ocurra eso que es el quiebre, ¿no es cierto? Y ahí vamos a aplicar nuestra visión, nuestro compromiso. Y las emociones que nos van a disparar van a ser totalmente distintas. Se abre un nuevo abanico de, de, de estados emocionales a través del, de gestionar este quiebre, y estos, estas emociones nos van a acompañar a, a abrir muchísimas posibilidades, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros podemos indagar, en el, eh, no el, el, como decimos siempre, ¿por qué, por qué, por qué? Porque el, el por qué nos lleva a la excusa al encontrarle un motivo, a buscar un culpable de lo que nos está pasando. Entonces, eso es lo que nos saca el problema y lo pone afuera, ¿no es cierto? Ese es el problema cuando nos preguntamos el por qué a mí o el por qué pasa esto. Lo sacamos, no nos hacemos cargo. Entonces nosotros preguntamos para qué, para qué me está pasando esto que me está pasando. ¿Qué me tiene que enseñar? ¿Quién estoy siendo yo con esto que me pasa? qué quiero que pase, y es así como resolvemos ese quiebre, no con una fórmula como hacemos con el problema, sino este, interiorizándonos nosotros mismos y procesando toda esa información que tenemos y viendo qué es lo que queremos que pase, y diseñando el futuro con eso que con ese estado. ¿no? Jorge, eh, mi pregunta es, porque escucho mucho en el ambiente quizás este, de las personas que trabajan más que nada la parte emocional, ¿no? Esto de, de decir, eh, el, es el reflejo, lo que te pasa es el reflejo de, de algo que viviste o so de tu mapa. Yo mucho de PNL no, no entiendo, ¿no? Pero existe que, que vos lo que... ¿lo que pensás que te puede llegar a pasar es un reflejo de algo vivido? ¿Esto es tan real? Sí, sí, tal cual, Cali. Nosotros tenemos en nuestro ADN eh, información genética ancestral. Hay cosas que han aprendido nuestros antepasados y nosotros lo estamos repitiendo y lo tomamos como válido. Son todos estos paradigmas que se van construyendo a lo largo de la vida y se transmiten de padres a hijos se transmiten las mismas sociedades transmiten y son este aprendizajes que, que nos cierran posibilidades a lo mejor estos paradigmas en un momento tuvieron tuvieron este fueron ciertos o sea fueron este, cosas concretas y ciertas pero que van desactualizándose con el cambio del tiempo y hoy en un mundo donde evoluciona permanentemente y es, todo tan rápido el cambio. Tenemos que desaprender muchas cosas que eran efectivas y que ya no lo son. Y muchas de estas cosas muchas veces nos cierran posibilidades, porque nos quedamos en un aprendizaje que que ya no no ya no es este ya está desactualizado. Eso es lo que yo siempre hablo con el tema de la educación financiera, ¿no es cierto? Nosotros nos prepararon en una sociedad que buscaba empleados o sea que uno pueda desarrollar un talento, un, un, una profesión, no un talento, sino una profesión, desempeñarse en algo, aprender algo para poder incorporarse en el sistema productivo, y eso funcionó durante muchísimo tiempo, pero al cambiar la era cambia todo, y ahora si nosotros no entendemos esto, eh, tenemos, estamos en un problema, entonces tenemos que producir ese quiebre que no queremos que, que vivir en angustiado porque no el trabajo cada vez este, se consigue menos cada vez hay menos eh, oficios para realizar y eso si lo vemos desde el problema no lo podemos solucionar porque está fuera nuestro entonces cómo lo tenemos que tratar a ese tema la falta de trabajo y de todo esto lo tenemos que tratar como un quiebre decir, basta a, a, a eso de, de que somos, este, somos una eh, algo alejado de la maquinaria general. Nosotros tenemos que prepararnos para hacer un engranaje de todo eso. Entonces ahí tenemos que cambiar nuestro observador y trabajar en nosotros para, para proyectar eso que queremos que ocurra. Y ahí está el quiebre, ¿no es cierto? Buscar cuáles son las nuevas. Este, habilidades que tengo que, que, que tomar, qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que preparar para incorporarme en esta nueva era. Eso es, digamos, hablando de todo esto, pero por supuesto lo que decís vos es fundamental. Nuestras creencias, nuestro, nuestros paradigmas, todo esto que tenemos en este, nuestro subconsciente, hacen muchas veces que nosotros no podamos salir de ahí. Por eso es tan importante lo que yo te decía, hacerlo consciente está pasando esto, no quiero que pase más. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a identificar a ese quiebre? ¿Voy a tener nuevas conversaciones conmigo mismo? O sea, esos pensamientos eh, positivos que me lleven a encontrar qué, qué, qué, qué posibilidades puedo abrir, qué tengo que hacer. Y coordinar esos nuevos puntos de vista que voy adquiriendo para crear una, un, un nuevo estado ideal, algo posible para el futuro acorde a esto que yo quiero solucionar. Pero para eso tengo que trabajar en mi visión, en mi ser, qué es lo que quiero que pase, y redireccionar la acción. Porque si yo sigo haciendo lo mismo, voy a obtener los mismos resultados. Entonces, desde la mirada ontológica, el aprendizaje tiene que ser transformacional. Ahí es donde nosotros tenemos que sacar la vista del problema, y trabajar en el ser, en esos quiebres. ¿Qué es lo que yo quiero que ocurra? Hay mucha gente que dice, esto lo dice Tony Robbins, ¿no es cierto? Que eh, la gente dice, me llevó 10 años cambiar. Y realmente cambiar se cambia en un momento. Lo que lleva 10 lo, lo años es decir basta. No quiero que ocurra más. Y ahí se produce el cambio, porque ahí empezamos a ver las cosas totalmente distintas. Entonces esto es un poquito la invitación desde el coaching ontológico a, a mirar no desde el problema, no desde el objeto fuera de uno, eso que, que no depende de nosotros, sino producir un quiebre. ¿Qué es lo que yo quiero que pase con esto que me está pasando? Esa piedrita en el zapato que me molesta, la tengo que sacar porque si no, eh, voy caminando, pero la tengo ahí siempre, esa relación que no, que no es como yo quiero, y que la acepto porque creo que no lo puedo, que está fuera de mí, porque es un problema, está fuera de mí. No, es un problema mío, entonces agarrarlo, tomarlo como un quiebre y decir basta, ¿qué quiero que pase? Y ahí cambiar ese observador para diseñar una nueva realidad e ir a buscarlo. Buenísimo, buenísimo, y la verdad que, que nos dejas a todos pensando ¿no? en esto, en, en esta búsqueda de la nueva realidad, cuando, cuando pasa un quiebre y cuando hay un problema. ¿no? Siempre decíamos acá en Mix, un problema una solución. Sí, eh, esa es la fórmula que estábamos acostumbrados. Eh, hay muchas soluciones posibles de acuerdo a qué es lo que queremos y si tenemos dos observadores distintos seguramente la solución no va a ser la misma porque cada uno tiene una visión distinta de lo que tiene que ser entonces este, está bueno poder tomar conciencia de esto no es cierto traerlo a, a, a, a la mente y poder diseñar acciones que nos permitan hacer y ahí está esto de crear lo que, la vida que nosotros queremos vivir crear todo eso es eso que nosotros queremos y, este, y lo podemos hacer cambiando y, y redireccionando nuestra acción, ¿no es cierto? Que eso es tan importante. Y esto es no solamente lo que yo te decía con respecto al trabajo, a la educación financiera, es para todos los aspectos de la vida. Si yo tengo una mala relación en mi casa, tengo que decir basta. Pero no basta romper todo e irme, sino basta, no quiero que siga siendo así. Y la voy a solucionar, voy a, tom voy a tomar el compromiso y la responsabilidad de solucionarlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Trabajando en mí. Porque cuando yo cambio, todo cambia. Cambio mi observador. Y ya, la, la, ya ese problema va a cambiar porque las condiciones van a cambiar. Así que a eso lo queremos invitar a poder detectar eh, lo que es un problema y lo que es un quiebre. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por el tema que trajiste hoy. Y bueno, nos vemos la próxima semana en tu espacio de educación financiera. Muchísimas gracias, Cari. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos sigue. Y un abrazo grande. Abrazo, abrazo. Jorge Burnett, en la tarde de Mix, acá. quédate con nosotros. Tenemos mucho más para brindarte en el magazine de la radio. ¿Ya venimos?